Escuchame, estaríamos para el primer shotcito. Mal, ¿qué? Es el juego de las cartas. ¿Cuál? ¿Te desoplaron? Sí. Ahora tú, el mazo, no. Va a volar a la verga. Ya usamos menos pero cartas. Es la idea. Después no tengo que limpiar. Bueno, para, para, para. para. No, no, no. No, este juego no. No, no, este juego no. Amiga, no, eh, eh, eh, pará, pará. No. No, no, pará. Primero, Para, para, para. No, no, para. Primero. No, no, no. Primero yo Cada uno con lo que le corresponde. Ah, bueno, entonces no te enseño nada y lo haces directamente. No, no, no, no. Y si le me tú, yo te Eso el juego. O sea, ya entendí igual cómo es. Tengo que soplar y que salga solo la primera carta. Ok, ¿la puedo mover o algo? Ah. Igual este juego es una verga, es imposible. Parezco talado, además. Es imposible, salen todas. Dale, duas? dale, dale. Soy el mejor, boluda Ahí sale como. No se tiene que Ok, ok. La retraí, Chao. Ah, ah, ya entendí. O sea, podés tirar más de una. Ah, yo tiene una. Para si si una es un shot para el otro. ¿Qué no? Eh, no voy a tocar la carta. Ah, no vale. La tocaste. No moví, no moví. No, si la tocaste tenés que tomar shot. No, no, no, trae todas o no. ¿Por qué debería mover? De hecho, te lo digo aquí. No, no, no, no, yo. Ya, por favor. Y empieza la jugada. No, no me echas la me echas en No, no, no. No lo Amigo, me estás recagando. No, Una mala posta que no, posta que no. Esta es una cara de persona. no, dale, me vas a tocar los Vale, que sobre abajo. Sí. Ahí está. La tira una más, la toqué, la toqué. Ahí está vida. Para si tardás más de 10 segundos ya perdés para mí ¿Qué quieres a una carta, boludo? ¿Ojá? Por favor, por favor No te pongas nerviosa 5 segundos más y estás fuera para mí, no puedes estar todos los soplando, boludo Estoy muy tentado, no sé por qué si el... Chupala, porro Chao, chao chao <risa> Eh, gracias por aquí, sí, bienvenido, perdón que no agradezca, pero bueno, hoy capaz que no agradezco tanto porque estamos. Estamos. Bueno, todo tuyo, reina. No, espera, bueno, espera, todo... toma un poco, toma un poco. Tomá lo que puedas y el resto lo tomo yo. De cortesía, ¿de onda? Porque en realidad no tengo que tomar nada. Hola, bueno, o sea, Gustavo, ¿cómo estás? Es genial escuchar cómo va tragando a Shagger. ¡No, no! ¡Moludo, no estoy muy lenta! ¿Queréis estar con un truco de magia? Mostrar a la cámara. ¿Qué quieres? No? Mostrar a la cámara hasta este el domingo. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, decime, hazte carta. basta cuando quieras. Basta. Ahí, poné, ahí, ¿segura? Borramos un troquecito, mostramos. Y ahora yo voy a agarrar tres cartas que parezcan que pueden ser las tuyas. Vamos a empezar con la Q, que es una carta poderosa, mágica, que me va a revelar cuál puede ser la tuya. Ok, la voy a dejar por acá. La siguiente es el 9 de picas, que también es linda porque es negra. Y generalmente 7 de picas, que también es una carta linda, mágica, que me va a ayudar a descubrir cuál es la tuya. Voy a dejarla por ahí. Así que ahora yo voy a, gracias a esas tres cartas, a ver cuál es la tuya, ¿ok? Que es esta de acá. Así que ahora vos decime, ¿dónde está tu carta? ¿Dónde? No sabes dónde está. Párame, se dio mal. ¿Qué te tengo ah, que responder? 7 de picas. ¿Está acá o no? Si ¿Sí, yo la Sí, está acá. ¿Está ahí o no? <ríe> Pero no se puede hacerle un truco de magia tan talada, boludo. No, la Tengo un truco de magia. Acá, ¿Tienes algo? No. ¿Y acá? ¿Qué tienes? Bájatelo. Espera, abre tijera. Hay que pierdas ese fondo. A uno, a uno, eh. A uno. Espera, abre tijera. Espera, abre tijera. Espera, abre tijera. Espera, abre tijera. Espera, ¡Sí! ¡Por qué te pensás que no te dio la mente, hijo de puta! quiero abrir tijera más intenso de mi vida. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Andar baño, andar baño. Boluda, vamos 50 minutos recién. No, boludo. No puede ser que hayamos tomado no casi ser. un shine. ¿Sabes que si es esto no sale para mí? No. Te lo juro, parece re fake. Pero mira, ahora ahora y no salta. ¡Qué retonda! El que saca el número más bajo pierde. Que saca... O sea, el que saca el número más bajo toca. Pero un buen trago, creo. ¿okay? Este, el mío es un 7. El tío un 9, ganaste. Me gané yo, la K. Ah, sí, me gané yo. No me... En realidad no me gané yo, porque la K es como. Sí, me di cuenta de eso Uno, Tomamos también, dos, Hagamos empate ¿También? No, a ver, o dale, sea Dale, tomamos también, se empate, se empate, está junto a tomar, dale O sea, no, no, no ¡Dale, dale! ¡No, no, no, no mamá, no, ves no, no, no, no, no. el brazo! Pum ¿Habaste vos? Igual me estás cagando arriba de un puente, te lo juro. Si sí, sigo Nada. tomando más, voy a vomitar. Ok, no, no, está. ¿Me tomo yo shot de shaver, posta? ¿Me tomo yo de shaver? ¡Locura ¡Oh, crema! Ok, paren, no sé si me voy a tomar todo esto, ¿eh? es un montón. Y ahora no, quiero morir, o sea, no quiero quebrar a mí por el baño. Vale, hablando en serio, es una locura esto, gente, me voy a morir. No, escuchen, ¿me tomo la mitad o no? Sí. Ya es muy viola que... No te enojes que te vomité todo el año. Insta que vas a ir, vas a vomitar vos cuando lo veas. No, la mitad, la mitad la dije, sí, no, no. la bañadera. No. Claro, sí. No Sí, O sea, literalmente vi la bañadera, vi el bidet y vi el, el inodoro y dije, bueno, el bidet. Qué de la mierda, no mentira, en serio. No, bo, bo, bo, vom, vom, vom, vom, no sé, tomá, porque yo tomo una banda, tomá un toque. No sé quién. Pero, nada. amigo, acabo de vomitar. Pará, pará, para, shot por sub, hay una sub, Ay, Ahí, está, mira dormida. ¡Dierre Amigo, para hacer un shot, toma ocho tragos, para, Mira, ¡Claro, que... el levantó la silla de este la gente! ¡Claro, me estoy corchando la silla! Eso es hermano. Pará. Eh, buena medias, boluda. ¿Viste? Me iba a preguntar si yo estaba muy mal, pero claramente está muy mal el tipo. No echase que esté mal, el Corte. Mira lo que hace, el Corte, no tiene sentido. ¡Probaren vale todo, Tita! Una consulta. ¿Por qué cuando yo te hago así? Ah, no sé. Es como que una taja. ¡Bien! ¡Me a la palla! ¡Perdón chicos! ¡Es que me abrió un coffee hoy! ¡Me abrí un coffee! ¡No La radio hoy hacemos dos horas más Dos horas más es una banda Gente, la hostia a tita, seguimos el stream Oye gente, no tome alcohol porque van a quedar como nosotros dos ah, vamos ya viniste tu chat okay. Sí, sí, a propósito, si no, no Escuchame. vas a poder reidar Lo mucho, en este pedo No, voy eso, no, voy a no me des, ¿Sí, piBa... me me no me iba, no me no me me No Es tarada. A me chiste mira, no No, me volcar. No, Ah, claro, es un montón, si yo te doy la voz y no se me das salido es un montón. Sí, parezco chitar, me parece re me ahora si me lo doy. Dale, dale, dale. No soy machista. No, no, no. no, soy machista. <tose> a ver, una flashbook, ¿Me baneo? Cabe no. ¿Todo, todo lo que invento? Se quedó bien, bien, bien, bien. Dale, mami, dale Ay, no, mami no, la mano que se peca. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta tarada? Amiga, estás pedofilia. No, está en la suya y no es esta estupidez. Va <tose> a estar mal de verdad. La masancha. Dame un chavetita. Cuando vos quieras vamos y sí, seguimos sí, sí, fuera Escuchen, yo no soy tal de como Tita En el ascensor se va a cortar el streaming, Pero nada, 10 segundos y seguimos en la calle Este es el balcón Se me cae el celu Miren la caída Me lo En este ascensor nos vemos muy fancheros para esto Se va a cortar igual Estábamos cargando datos Para que no se queden sin internet P.E. continúa te quiero ver ese reproche Te felicito que viene a... Me felicito, boludo, que bien actúa Prohibir el acceso, a tu vieja le pongo sexo Ok, nos vamos Después de que nosotros bajamos el ascensor Todo el camino hasta el banco Que estuvimos hablando, charlando Dando vueltas, grabando Todo ese camino no estábamos en vivo Estábamos hablando solo. Y que estuvimos hablando como 30 minutos Estuvimos hablando solos Pero nada, loquito Estábamos literalmente loquitos